Es muy importante tener gente fresca. Hoy, tres días después del partido contra Liechtenstein, es muy muy importante que tengamos gente que físicamente esté perfectamente. Puede haber cambios. Es importante que sigamos un poquito de continuidad en el trabajo que hemos realizado en este, en este periodo internacional. Y aunque va a haber cambios, serán para tener frescura en el equipo, pero no cambios por cambiar. Y espero que no Diego Leite y Mateus Núñez han trabajado muy bien. La única razón que no estaban en los, en los 20 jugadores de campo era porque necesitábamos tener 20. O sea, tienen todas las opciones de estar involucrados.